En la lección quinta del módulo 2, nos centraremos en las organizaciones femeninas fascistas, concretamente en la sección femenina de Falange, es decir, la organización femenina del fascismo español, pero desde una perspectiva comparada. Formados principalmente por ex-veteranos de guerra, los movimientos fascistas fueron, especialmente en sus inicios, movimientos de hombres, especialmente eh, se presentaban como movimientos viriles, pero desde el inicio tuvieron una importante y una activa presencia femenina. Por ejemplo, el 25% de los miembros del partido fascista británico, la BUF) fueron mujeres. En el caso español, la sección femenina de Falange se fundó en 1934, pocos meses después de la fundación del partido de Falange. Desde su mismo acto fundacional hubo mujeres presentes. En el, el palco lateral del Teatro de la Comedia de Madrid, donde se fundó Falange el 29 de octubre de 1933, estaba Pilar I de Rivera, la hermana del futuro líder fascista español, acompañada de varios eh, familiares y conocidas. Pocos días después de la fundación del partido, intentaron afiliarse al mismo, pero los falangistas se lo imposibilitaron arguyendo que se trataba de un movimiento de hombres y que por ser político y además previsiblemente violento no era cosa de mujeres. Lejos de abandonar y de irse a casa, las primeras mujeres falangistas, al principio solo siete, entraron al partido por una puerta lateral, la de su organización universitaria, el SEU, al cual se afiliaron pese a no ser estudiantes universitarias. Al principio y durante los dos primeros años de existencia de la organización hasta el estallido de la guerra civil española, las tareas iniciales de las falangistas fueron de tipo asistencial, se dedicaban a coser y a lavar los uniformes de sus compañeros de partido, a curar las heridas o las magulladuras producidas en los enfrentamientos violentos callejeros con sus adversarios políticos o a visitarlos en las cárceles o a sus familias en sus casas mientras estaban detenidos. Sin embargo, con el tiempo sus tareas fueron adquiriendo una importancia mayor para el partido. Las falangistas se encargaron de repartir propaganda, de transportar y esconder armas y de hacer proselitismo. El golpe de estado de julio de 1936 supuso una cesura, un cambio radical para la sección femenina de falange. Pasó de la clandestinidad y de tener muy pocos miles de afiliados a convertirse en una organización de masas. Al igual que pasó con la sección masculina del partido, la sección femenina fue la organización entre los golpistas que más afiliadas atrajo. Además, lo hizo con una pretensión totalitaria, pretendía llegar a todas las mujeres españolas a partir de los 10 años, por lo cual fundó además una organización juvenil femenina y encuadrarlas en sus filas para así poder adoctrinarlas mejor. Las falangistas creían firmemente que en el nuevo estado fascista que había de surgir en España tras la destrucción de la democracia republicana, las mujeres tenían un papel muy importante que cumplir. Suyo era la formación de la nueva mujer española, de la nueva española, que eh, podía ser formada, por tanto, no todo era biología, y podía ser formada en los tres principios básicos del de falangismo, el ultranacionalismo español, la revolución nacional sindicalista, que fue como en España se llamó a la revolución fascista, y la consecución de un imperio, de un imperio físico, es decir, no espiritual, como pretendían los nacionalcatólicos, sino sobre la base de conquistas territoriales efectivas. Además, a partir de 1936-37, las fascistas españolas se dirigieron más allá de las fronteras de su país para ver cómo otras fascistas, en este caso italianas y alemanas, con más experiencia en el tiempo y un mayor grado de organización, estaban desarrollando sus tareas. A las fascistas italianas y a las nazis alemanas las falangistas las consideraron sus compañeras de de las fronteras y desarrollaron una identificación y un sentimiento de afinidad ideológica se consideraban parte de una misma familia ideológica. Entre 1937 y 1943 las, entre falangistas italianas y nazis surgieron un total de 49 visitas y contravisitas, la mayoría de las españolas a Italia, pero sobre todo en una relación de 2 a 1 a Alemania. Pilar Primo de Rivera viajó seis veces a Berlín y además, a partir de 1940, con el continente europeo prácticamente dominado por la Alemania nazi, participaron activa y entusiastamente en el proyecto nazifascista, fascista germano-italiano, de una nueva Europa. Esa fidelidad, esa afinidad ideológica sobreviviría incluso a la derrota de, los, de las potencias fascistas en la Guerra Mundial y el sentimiento de solidaridad de las falangistas para con sus camaradas fascistas y para los símbolos y los rituales fascistas sobrevivió hasta bastante más tarde de 1945.